Aquí, señores, y aquí tenemos a nuestra querida y bella Rosauri García, una tremenda emprendedora. Hola, mi amor, buenas tardes, un placer tenerte aquí nuevamente. Mira, hoy no fue otro, te dijo bella, fue, fue, no la, eh. fue tarde, me voy a bañar más seguido, ya ustedes saben que me mandan el agua más seguido por mi sector. Hola, Rosauri. Hola, net ¿Por es que Ned te me saluda como en un tono tan extraño? No, porque ya, ¿sabes qué pasó con eso? Que no se decía bonita, y vaina, y entonces le preguntaba, ¡Oh, ¿Sí? ya, ¿Sí? yo sería bonita! ya. ya yo no ahora, tengo la, nada decía, que ver, ¿eh? Ya está, como si tú lo estuvieras ahí. Es, es que es lo debido, es lo debido. <risa> es lo debido. Es lo debido, señores. Mire, hoy voy a hablar. Hay mucha gente, sobre todo aquellos que tienen redes sociales para su negocio, su emprendimiento o por una causa, que han caído en la desinformación de decir que Facebook no funciona. Y es como yo le digo, no es que no funcione, es que usted no lo sabe usar. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar específicamente de ocho tips que te van a ayudar a hacer crecer tu comunidad, a hacer crecer tu página de Facebook. Porque Facebook sigue siendo, a lo largo de ya, son 14 años que tiene Facebook, ¿verdad? 14, 15. Año. Más o menos, sí. Entonces, a lo largo de todos los años han salido redes sociales y así mismo como han salido han desaparecido. El único que ha permanecido es Facebook. ¿Por qué? Porque sigue siendo la plataforma principal para usted exponerse y para usted compartir todo lo que usted hace. Entonces vamos a hablar de cómo conseguir más seguidores para tu página de Facebook. Y el punto número uno del que tenemos que hablar es el contenido en video. ¿Por qué el contenido en video? Es fácil. Porque todas las métricas siempre están diciendo que los videos cogen más view, la gente lo comparte más y lo disfruta más porque no tiene que detenerse a leer nada por el estilo. Entonces, Muchos YouTubers, muchas personas que hacen eh, videos para IGTV Cometen el error de solo compartir el enlace en Facebook Facebook monetiza y paga y paga bien Entonces a ese mismo video, ese mismo contenido que usted usa para YouTube Y que usa para Instagram TV También compártalo de manera orgánica O sea, de manera principal en el Facebook ¿Por qué? Porque esto le permite, que es lo que nos pasa cuando usted comparte un enlace de su canal de YouTube Le permite que desde que la persona esté eh, eh, andando en la plataforma en el feed El video se reproduzca automáticamente y enganche con la persona además de que ya si usted llega a tener una cuenta de creador de contenido y llega a tener una cuenta pues que tenga un número de seguidores pues suficiente, pues puede empezar a monetizar. Esto es compartiendo contenido en video en su página de Facebook para subir el engagement. El punto número dos que es importante también poder resaltar en cuanto a estos ocho tips para que su página de Facebook le genere tanto en seguidores como en remuneración como en view. Vamos a ver el punto número dos en pantalla para que usted pueda eh, aprovechar. Recuerden que hablamos de contenido de video y seguimos con el contenido en video en los primeros tres puntos porque es algo fundamental. Optimiza tus videos con hashtags y crea playlists. Me explico. Muchas veces hacemos el video, ¿verdad? Pero no le ponemos un título que enganche. El 50% del éxito de una publicación es que pongamos un título que atraiga y que llame la atención. Y, por supuesto, que tenga el, la, optimizado el SEO. O sea, que tenga palabras claves que la gente comúnmente buscaría en su nicho. Por ejemplo, cuando yo comparto una clase online a través de Vez de Facebook, yo pongo palabras clave que yo hago, redes sociales. Entonces, mi título tiene que estar redes sociales. Si hablé de Instagram, pues tiene que estar Instagram dentro de mi título. Si hablé de anuncios eh, pagados, eso tiene que estar dentro del título. ¿Para qué? Para que cuando una persona vaya a, a los buscadores y ponga estas palabras claves, mi video les aparezca. Además, que usar los hashtags nos permite poder categorizar los videos. Donde quiera que pongamos un ejemplo, si estamos dando una serie, sobre community manager, ponemos el hashtag community manager en cada uno de esos videos y a la persona le es más fácil poder encontrarlo. El tercer punto, y le dije que seguimos con video, es transmitir en vivo. Usted dirá, pero yo no soy figura pública. Yo no sé hablar. Transmitir en vivo no solamente se limita a que usted esté como yo estoy ahora mismo, que estoy a través de mi Facebook en vivo, al igual que aquí. Sino un ejemplo. Usted eh, tiene un evento con sus clientes. Le llegó la nueva mercancía de la nueva temporada. ¿Y que usted va a hacer? Bueno, pues usted pone con un trípode o con una persona y empieza a transmitir en vivo lo que ahí está pasando. La inauguración de un nuevo negocio también. Si quiere mostrar nueva mercancía, Usted puede poner un ejemplo a la modelo, que se cambien diferentes ropas y hagan así como una mini pasarela para un en vivo de Facebook. ¿Por qué? Cuando estamos transmitiendo en vivo a las personas que han interactuado con nuestra página, además de aquellas que nos siguen, se le presenta como lo primero dentro de la plataforma. Si usted entra al feed de Facebook y hay alguien con una página con la que usted ha interactuado, eso va a ser lo primero que le va a salir al tope, además de que le llegan notificaciones diciéndole, fulanito de tal está transmitiendo en vivo. Y esto nos permite también alcanzar a muchas más personas y así, por supuesto, hacer crecer nuestro número de seguidores y, por supuesto, nuestro número de interacción en nuestra página de Facebook, punto número 4. Vamos a ver cuál es el punto número cuatro de cómo alcanzar más seguidores con tu página de Facebook. Otra cosa, la gente tiene que aprender a leer las métricas. Chicos, ustedes tienen página de Facebook, página. Sí, sí. No, no, eh, no una cuenta, una página. No, no, no. Telenor, en eh, una página de Facebook, ahí que están los, los osobrosos. Los Exacto. Los Entonces, algo muy importante que usted tiene que aprender a hacer. Si todavía no lo sabe, puede ir a mis redes sociales, que eso está ahí en contenido en video. ¿Cómo leer las métricas, las estadísticas? ¿Por qué? Porque eso le va a decir a usted qué está funcionando y qué no está funcionando. Si usted ve que las estadísticas se disparan y dan buenos eh, referimientos cuando usted utiliza meme, en vez de usar una foto bien bonita y bien estética, ¿qué le dice eso a usted? que tiene que utilizar más memes. Las métricas nos permiten quitar lo que no funciona y hacer más de lo que sí está funcionando. Igual con los videos, un ejemplo, las métricas de Facebook te permiten ver hasta qué duración la gente estuvo atento al video. Un ejemplo te dice, si el video dura tres minutos, te marca que al minuto y medio ya la gente empezó a dejar... Eh, de verlo y se fue y lo dejó al minuto y medio, significa que a tu público el contenido que le atrae que lo mantiene ahí es el contenido de un minuto y medio. Entonces, tú tienes en base a las métricas que tomar acción y sacar y reducir tu contenido a un minuto y medio basándonos en este ejemplo. Además de que las métricas te van a decir, ¿Desde dónde te siguen? ¿Qué edades tienen? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Dónde viven? Todo eso te lo va a decir también. ¿Cuántas personas que quizás no te siguen, por alcanzó tu contenido? Todo eso está dentro de la información que las estadísticas, que las métricas de Facebook te van a dar. Punto número 5. Vamos a ver cuál es el punto número 5. En estos puntos para poder alcanzar a más personas. Y él publica contenido exclusivo en esta plataforma. Un ejemplo, este programa es un excelente ejemplo. Además de estar, por supuesto, en el canal, está de manera exclusiva en la página de Facebook, lo que significa que si yo no lo pude ver a la hora que lo dan en el canal, y lo quiero ver, y tengo que ir a Facebook obligatoriamente, porque quizá en Instagram están los cortes más importantes, pero para ver el programa completo, tengo que irme al Facebook. Cuando usted crea esta dinámica de que, Muchas personas caen en el error del cross-posting, que es el, la publicación cruzada. O sea, el mismo post lo ponen en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, en Snapchat, en TikTok, en todos los lados. Eso no funciona. Porque las redes sociales no hablan el mismo idioma todas. No reciben la información de la misma manera. Entonces, son usted, diferentes perfiles. Son diferentes perfiles. Si usted quiere alcanzar a más personas en Facebook, publique contenido exclusivo de Facebook. Un ejemplo, usted tiene un salón. Vamos a poner el ejemplo de un salón. Y usted dice que quiere más personas en su página de Facebook. ¿Por qué usted no hace un ejemplo cuando usted vaya a hacer un cambio de imagen o cuando esté haciendo un procedimiento? Usted puede hacer un video en vivo mostrando ya el resultado final o mostrando un ejemplo porque usted pone aplica tal producto al final del secado. Le estoy dando ideas, vayan anotando. Puede hacer un ejemplo, un video en vivo hablando de cómo usted utiliza los colores y cómo los mezcla o cómo cada color va específico con un tipo de piel por ponerle una sugerencia. Y todo eso usted lo pone únicamente en Facebook. Contenido específico para Facebook. Punto número 6. Vamos a ver el punto número 6. Interactúa con tu audiencia. Yo creo que yo lo voy a grabar eso y lo voy a repetir 70,200 veces. Se llaman redes sociales. Significa que para usted estar ahí y brillar, tiene que socializar. ¿Para qué usted quiere una página de Facebook? Si la gente le escribe un mensaje directo, le escribe un comentario, usted ni lo ve. Y si lo ve, lo ve un mes después aquí, qué? Quédese en su casa y no se estrese con eso. O sea, usted tiene que socializarle. le escriben un mensaje, ya sea bueno o malo, usted conteste. Si es malo, dígale, lo vamos a tomar en cuenta. Gracias por la sugerencia. Lo vamos a tomar en cuenta para crecer, porque tienen que aprender a responder a los negativos. Hay gente lo suficientemente tonta, por así decirlo, por no otra palabra, que borra los comentarios negativos. O sea, dime. Usted los comentarios negativos, usted les responde, le da una respuesta rápida al cliente. Incluso, los mejores clientes que yo he ganado para aquellos que me contratan para manejar su página son aquellos que me han dado una mala queja. porque Por la forma en que uno ha tratado el caso. Entonces, esos son muy buenos clientes. Si usted tiene una ética de servicio al cliente buena, tiene que responderle a los DM, tiene que responderle a, a los mensajes directos. Sí, yo salí, pero perdón. Perdón que te interrumpa. En Telenor, <risa> ah. no todas las cosas podemos responderlas. Vamos no, a crear una no, no, campaña, porque... vamos a crear una estrategia de bots. No, no sé, está. Pero lamentablemente hay gente que nos manda un video, de, de, de, de, de, de... imágenes, yo mira, un, un hoyo, que está bien, hay, hay cosas que nos pueden reportar porque te es Telenor y recibimos. Yeah. Pero hay imágenes que no tienen nada que ver con nosotros, de mami Jordan, de un regalo de gente que nos lo mandan y nos llenan el mensaje. Entonces lo que pasa es que a veces el... el, el, el, el, el el box o el porcentaje de respuesta no disminuye porque no podemos responderle. qué le vamos a responder a un tipo que manda una foto de un tipo comiendo pan? Para que vaya teniendo una idea. Que el pan está bueno. Me falta un Yo quiero hacerte una pregunta pero quiero que tú termines para no entender. me faltan dos puntos. Esa es la seis. Interactúa con tu audiencia. Si usted no le va a responder cierre eso. vayase para su casa a ver televisión. Dicho y hecho. Punto número siete. Sácale provecho al contenido que genera tu usuario. Mira, esto es una perlita que le voy a dar. Mucha gente que se mete a trabajar esto sin saber. Sari, tú estás comprometiendo a estos muchachos aquí, a Neto y a Roldán y a mí. ¿Por qué? Diciendo, que, di, diciendo aquí de que, que responda lo, lo, lo que ellos te dicen. Si yo te pongo los comentarios de nosotros, que no son de uno, son más de 100, a veces acabándonos, comenzamos a discutir con los seguidores. No es que dilo, dilo en el nivel empresarial, porque en el nivel de entretenimiento, Neto se pone a discutir con uno, y después que Neto respondió, vienen 100, 100 respuestas más. Ahí está, el, ahí está el engagement disparado, ¿te va a quejar? Pero, el, te, no te disparó no el engagement. Por ejemplo, ayer ayer nos comieron, a mí me comían. No, porque ¿quién te dijo a ti que un micrófono se pega, el coronavirus y vaina? Me dijeron de todo, pero no fui yo que lo dije, fue el ministro de Salud Pública. No, tú estás no viral. ¿Sato? Te estás volviendo viral. Pero yo no yo podía, podía responder cada comentario que me acaban. Eso te, eso te ayuda con el engagement. No, y di a Rodana que le responda. La, la gente del PLD le han dicho a Rodania, hasta del mal. Si Rodania comienza a responder, ah, ya, ya, yo ya, sabré. No, es más, amanece, amanece ella respondiendo todo. No, pero lo lindo del caso es que todo esa que le insultó a ella no cobra ni un peso. Seguimos. Exacto. Entonces, aprender, en eh, estas perlitas, chicos, a sacarle provecho al contenido que genera el usuario. Cuando tú eres una marca, tú tienes que aprender que mucho de tu contenido bueno, del contenido que conecta con la gente, te lo va a dar el mismo usuario. Si hay alguien, un ejemplo, si tú, tú, tú, tú, si tú como esto tú tienes una cafetería y alguien va a la cafetería y se tira una foto y te etiqueta repostea esa foto. ¿Por qué? Porque es más creíble que un ejemplo Roldaña que va a la cafetería de Neto y le gustó, que es mi amiga, yo le creo más a ella que a Neto porque es de Neto y Neto va a querer venderme el aunque sea malo. Exacto. Entonces eso se llama traspaso de autoridad. Si alguien, un ejemplo, compró el champú que tú vendes y le tomó una foto o se lo está recomendando a alguien, está hablando bien, dale las gracias, pídele permiso y comparte ese contenido porque nuestros usuarios, las personas que usan nuestros productos, las personas, un ejemplo, en el caso del programa, si alguien le tomó una foto que lo están viendo en línea y etiqueta el programa, hay que compartirlo porque ese contenido lo genera el usuario. Y el punto número 8, ya para terminar, vamos a ver el punto número 8. Usa. Animación para tus fotos. Yo me tienen el, el teléfono muy lejos. Y el flaco se pone en el medio. Usa animación para tus fotos. Ese tiempo de hacer como Instagram, de que una foto así flat, sin más nada, para poder destacar en una página, no en un perfil personal, no en el Facebook suyo, que usted se puede ver fotos de su familia y sus amigos. En ese haga lo que usted quiera, pues eso es suyo. Ahora, en una página tenemos que ser estratégicos para maximizar el retorno de nuestra inversión en tiempo y en dinero. Si usted va a publicar fotos, haga una animación de fotos, haga un slide, busque la forma de dinamizar hasta aquí ha llegado el tema, ahí van a aparecer entonces mis números de contacto y por supuesto también mi, pregunta, cuenta. Eh, muchacho, sí, eh. mi cuenta de redes sociales, va que lo dejen ahí en lo que estamos hablando. Gracias. Esta gente, o sean, ¿eh? Que, per permiso. Rosauri, mi amor, yo quiero que tú le expliques a muchas personas que a mí me han hecho esa pregunta. Este, Cuando tú llegas al límite en Facebook, en Facebook, son cinco mil seguidores el límite, uh -huh. ¿verdad? Sí. Hay muchas personas que me han preguntado, este, ¿yo llego a cobrar dinero si yo llego al límite en Facebook? Cinco mil seguidores? ¿O tú tienes que venderte como un comediante, hacer diferente video para generar view, para poder cobrar? O sea, ¿cómo funciona eso? Me gustaría que tú le explicara sí. a las personas. Lo del límite es porque humanamente hablando no es posible, o es casi imposible a menos que usted sea famoso, que tenga cinco mil amigos de verdad. Porque eso ya es un perfil personal. Cuando usted llega al límite, lo único que significa es que usted no puede agregar a más nadie a menos que elimine a nadie más. Ahora, Lamentable. si usted quiere trabajar como microinfluencer, tiene que empezar a trabajar esa plataforma, encontrar un nicho, un ejemplo. Si usted es experto en maquillaje, en mi caso, que mi expertizo es el marketing digital, en específico aún más las redes sociales, tengo que empezar a dar contenido que vaya acorde con esto, para entonces cuando yo me acerque a una marca, la marca pueda trabajar conmigo, porque existe algo se llaman influencer Manuel, que se sí, llama los microinfluencers, influencer en la mano, el que tiene 100 mil. Sí. Toda persona que influye en, eh, en otros es un influencer, pero usted tiene que empezar a trabajar su contenido para eso. U tú tienes la opción de hacer la transición a una página para quedarte con los 5 eh, mil amigos que tú tienes ahora. Sí, 6, 6. Si haces la transición a página de Facebook, tendrías 5 mil likes en tu página de Facebook, pero ojo. Antes de hacer la transición, tienen que hacer un backup de todo el contenido porque se borra y se pone en cero. O sea, todas las fotos y videos que tú tengas en ese Facebook desaparecen. Entonces, antes de hacer la transición, si es lo que quieres hacer, convertirlo en una página porque te quedarían los mil likes. Y se convertirían en likes toda aquella gente que tú aún no has aceptado porque llegaste al límite. Pero tienen que hacer un backup de toda la información, fotos, videos y demás. Sí, sí. Porque automáticamente usted hace la transición, se borra todo y lo perdió. ¿Okay? Exacto. Gracias, mi amor, por a tu la información. la eh, La gente, llamen a Yosabri. Si usted tiene su, su cuenta de empresarial la floja. Eh, la Pero sabe. no sea como Neto, que no me brinda ni un jugo. Y no de una bichuela. Y y no, y no, yo sabré. Nosotros, pero Yosabri, ¿cómo es que tú vas a criticar a Neto así? No Mire, Yosabri, nosotros <ríe> no vamos a responder. Adiós. Eh. ¿Cómo eh? que no? Nada más si es algo personal, usted sí yo lo voy a responder, pero con una demanda, si usted dice algo falso de mí. <ríe> Señores, nos vemos mañana en <ríe> Los Osobrosos. Así que ustedes saben. Bye, bye.